¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Pokémon Luna Challenge Continuamos con este pedazo de juego y continuamos recorriendo nuestra aventura por el pueblo Hana En dirección al rancho Ohana. que tenemos que ir a ver qué nos depara allí Y estamos pendientes de hacer la prueba de la, de la capitana esta, que no sé cuándo llegará pero lo estoy deseando Antes de nada chicos, tenemos nuevo reto para el día de hoy, ya sabéis que ayer murió nuestro Spark, nuestro Rock Raff. Y toca reto, y el reto de hoy no os va, os va a gustar, pero a mí no me va a gustar absolutamente nada, ¿vale? Me habéis dicho que tengo que banear una letra, la que yo quiera, del abecedario. Y cada vez que salga un Pokémon rival que contenga dicha letra, me tengo que comer una maldita guindilla. Yo estoy mal de la olla, porque mirad estos putos bichos. O sea, me cago en San Pito Pato, mirad esto, tío. Mirad esto, estoy loco, estoy flipando. Pero bueno, es lo que hay, este es el reto, vamos a sufrir hoy, lo vamos a pasar mal Así que, baneamos la letra R, ¿vale? No os podéis quejar, no os podéis quejar que no hay letra más común en este puto mundo, ¿vale? Lo vamos a pasar mal, chicos Lo vamos a pasar mal, me pongo los cascos y empezamos Pueblo o Hanar La música de este puto pueblo es la polla, ¿eh? O sea, es... Es cojonuda, tío, para tipo rancho, tipo así... ¿Cómo se dice? Tipo... Eh... No sé, eh, del oeste, mola un huevo, tío Vale, vamos para arriba que está aquí la banderola Ya he estado cotilleando ahí fuera de cámara un poco el pueblo Que está, está guay, pero no, no hay nada O sea, es pequeñísimo Y aquí estamos, en el rancho Ohana, hola señor, ¿me cuentas algo? A toda la gente que trabaja en el rancho le encantan los combates de Pokémon Vale, pues cuidado, eh, cuidado Que esto huele, esto huele mal Uh, esta quiere luchar, eh, esta quiere... ¡No! No quería empezar ya luchando No... Oh, bueno, es lo que hay Comer y dormir bien es importante para tener el corazón contento Pero aún más importante es echar combates Pokémon ¡Vamos para allá, chicos! Primer combate del día de hoy Contra una abuelita, que no me vas a joder, ¿verdad, abuelita? Aristócrata regin. ¿Arist ¿Aristócrata? ¿De verdad? Un solo Pokémon, mala suerte sería Que tuviera la R Carving. ¡No! <risa> ¡Dios! Vale, primero lo mato Y luego... Y luego me como la guendilla, ¿vale? Vamos par por partes, que minuto 2 dos de vídeo, ¿vale? O sea, me cago en Sampito Pato. Eh, carving, tipo roca. Vamos con Varo. Vamos a hacer eh, hoja afilada. Y punto, y ya está. Y, y matamos a este Carving. A ver, Carving, que sé que tienes mucha defensa, lo cual... <risa> empezamos mal, empezamos mal. Como sigas así, igual no te mato ni en 10 años. Vamos para allá, hoja afilada, crítico, crítico, crítico Sería increíble, sería increíble un crítico, señor Eh, varo, sería increíble un crítico No, vale, lanzar Oh, esto es muy eficaz Oh, Vale, 14ps, no pasa nada Aguantamos, hoja afilada Adelante, Garra rápida, que nos da igual Porque ya éramos más rápidos Carving, dime que mueres, dime que mueres No, otro más y está al carrer Venga, Lanza rocas, vale, no me quita nada entre comillas, <risa> seguimos con hoja afilada y carvin debilitadísimo. Garra rápido otra vez. Es que mi Pokémon es la fucking ¡Po Porque no se me ocurre otra cosa. Super eficaz y Carvin debilitado. Vale, perfecto. Estupendísimo. Family friendly. Family friendly eco, eh, no digas palabrotas. Vale, subimos a nivel 20, que siempre nos viene bien. Y guindilla, sí, sí, no, no, no, no me voy a poner tan contento. Que sea que toca guindilla. Lo sé, lo sé. al que sube al 15. Aristócrata me cago en tu vida. Y vamos para allá, chicos. ¿Veis esto? Pues para, para adentro. Voy a comer la mitad, ¿vale? Porque igual me da algo al final del episodio a este ritmo. Empezando así. Media, ¿vale? Por vosotros, chicos. ¡Oh! ¡Oh! He preparado agua. Agua fresca. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! cómo Ah, cómo pica, tío. ¿Cómo pica? Sois gilipollas, tío. Es que no sé por qué os hago caso. No sé por qué os hago caso. Uh, ¿Otro? ¿No? ¿Qué quieres tú? Oh, eres un entrenador que está realizando el recorrido insular. Me equivoco, Dios, qué calor me ha entrado de repente. ¡Oh! Se me cae la baba. Pues bueno, vienes como agua de mayo. Venga, vente conmigo que la capitana está esperando. Gracias, compañero. Ah, sudando estoy. Entre el calor que hace la guindilla me ha subido todos los calores. Madre de mi vida. Vale, toca reto ahora, ¿no? Toca... Capitana. Mira, Miltank. ¡Miltank! ¡Miltank! ¡Qué guapo! Este es como el rancho Mumu ese que había en Pokémon Oro. Como todos estos que siempre hay Miltanks. Siempre. O sea, miltan y los ranchos es de siempre. ¡Hola, Lulu! Gracias por venir. Me pican... Me pican los labios, tío. Me pican los putos labios. ¿Sabías que la leche Mumu del rancho hanna es cremosa y sabrosa como pocas? Igual que otra que tú ya sabes, eh, compañera. Se puede hacer bechamel y muchas otras cosas que saben salen tan ricas que no lo puedo ni explicar. Ya, ya. Bechamel. Claro. ¡Claro! Claro. Oye, como es la segunda vez que nos vemos, te voy a enseñar una cosa muy chula. Pues, mis pedazos de... De buscamontura. De, de Stowland. Stowland puede ver objetos que no se ven... A simple vista o que están enterrados Solo tienes que pulsar el botón B para activar su olfateo Y que se ponga a rastrear Yo lo hago muchas veces, me viene bien cuando busco ingredientes para cocinar La ruta 5 te llevará hasta la colina Salta Agua Y allí está mi amiga Nereida Salúdala, ¿vale? ¿Nereida? ¿Quién es Nereida? ¿Y por qué te que ir a la ruta 5 y por qué no hacemos prueba? La ruta 5 es un sitio de entrenamiento muy popular entre los entrenadores Ah, oh, de entrenamiento Eso quiere decir que va a haber muchos combates hoy De verdad, vale, espera, me han dado ¡Wow! Olfateo Stowland Tenemos a Stowland, que tiene con la B Oh, ¿esto es un radar? ¿Es un, ¿Es un radar? ¿Puede ser? Aquí, objeto No, Tauros no, Tauros no, objeto Objeto, Tauros no A ver, a ver, a ver, a ver, eco, que no te aclaras Igual, aquí, aquí, aquí, no Aquí, joder ¿Dónde coño está? Objeto, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Aquí ¡Agua fresca! ¡Bien! Esto está guapo, es el típico Muy mítico radar, ¿eh? Mítico radar de Ya no hay más. Mítico radar de Pokémon y además nos viene bien para ir más rápido, así que está guapo Vale, vamos por aquí Joder, qué calor, pero cómo puedo sudar tanto, tío Es que de verdad me tengo que comprar un ventilador Bueno, último vídeo, chicos, que vais a ver en esta casa Ya me mudo, esta tarde me piro Y, y supongo que voy a hacer un videoblog de la mudanza De cómo, yo qué sé, yo creo que podría estar guapo Y además así reflexionamos un poco Es que no voy a poder grabar gameplays Porque como voy a estar en mudanza Pues se acabaron, se acabaron los gameplays por hoy Aunque bueno, este vídeo todavía lo tenéis, obviamente Vale, eh, vamos por aquí que he visto un objeto antes Uh Vale, Pokémon Pokémon, que no tenga R Que no tenga R, compañero, que no tenga R ¡Miltan! Bueno, no tiene R, menos mal Nos hemos librado uh, Lo que no nos hemos librado es del sudor Voy a estar todo el día quejándome del sudor, ¿eh? lo siento mucho, compañeros Hace un calor que te cagas Me pica la boca y estoy hasta los huevos. Vale, Miltan nos puede dar mucha experiencia, eh Alcan, vas a subir de nivel, dime que sí Dime que sí, baby, 451 puntos de experiencia ¿No sube? Oh, bueno, pero Sparksy, sí Bueno, no hay mal que por bien no venga lanza rocas rocas Por fin un tipo roca Pues le quito placaje Que me la suda peluda No tiene stab No tiene nada Y teniendo rocas Pues como que Nanai Vale, Kuroko sube al 17 No está mal Bichin sube al 17 también Que no viene mal Y a ver si evoluciona ya Bichin Tío, que llevas 50 años Eres un Pokémon tipo bicho Se supone que evolucionáis pronto Y llevas desde nivel 5 Uh Había un combate ahí ¡Oh! Y una célula de cigarde. ¡Célula! El que de cigarde ha absorbido la misteriosa criatura Eso, una célula Pues ya está Vale, vamos a luchar contra ese pavo, y vamos a poner a Spark de primera, sí, me gusta Spark, Spark me la pone bastante tiesa, así que, vamos, oh, el objeto, el objeto, no, vale, Pokémon, segundo Pokémon del día de hoy, que tiene R, no tiene R, Mudbride, tiene R, Ay, minuto 10 de vídeo, tío, ni, no, ni eso, ni eso, ni el minuto 10, voy a escapar, pero me voy a comer una día, obviamente vosotros, chicos ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! Como me salga mal este vídeo no lo regrabo, eh O sea, esto es lo que hay Este sufrimiento no está apagado, tío ¡Oh! ¡Qué sudores, eh! ¡Qué sudores! Vale, vamos a por el objeto Un éter, bueno No viene mal, nunca viene mal un éter, tío Ahí para recuperar pepes Vale Combate contra este pavo. No tengas nada que empiece por R. Nada raro, tío. Nada... Yo que sea algo sencillo. Un... Pues como antes. Un Milton. Un Milton. ¿No estamos en el rancho? Pues un puto Milton. Venga, aquí a Pokémon Nino. ¿Qué pasa? Nano. ¿Qué tal? Un solo Pokémon. Moodbray. Vale. Moodbray no cuenta, ¿vale? O sea, no me voy a poner a comer guindillas cada vez que salgo el mismo Pokémon. Moodbray no cuenta. Adelante. Eh, vamos a hacer... Bueno, este es tipo roca. Este es tipo tierra. Vamos a sacar a. A Baro, que es tipo volador. Y así. Este pavo no puede hacerme nada, o sea. Nada de nada. Nada de nada, Mudbray, Nada de nada. ¿Qué vas a hacer? Terratemblor. No afecta. Perfecto. Hoja afinada. Y Mudbray al carrer. ¿Cómo se dice Mario? Al carrer. Ahí está. Al carrer. <ríe> Me deshuevo. Doble patada. Oh, tiene, ataque, tiene un ataque tipo lucha. Doble patada, eh. Está guapo, tío. Pero no sé si meterle en el equipo. Ya sabéis que le capturamos el otro día. Pero es algo complicado. No le he matado, ¿eh? Acojonante. Impresionar. Venga, mátalo. Me encanta impresionar, tío. Es como... No sé, el típico ataque... <risa> que no tiene mucho sentido. Pero ahí está, ¿sabes? 276 puntos de experiencia. No vienen nunca más. 600 pocaillones que vienen ahí que te cagas. Y continuamos nuestra aventura. Me voy a poner repelentes, ¿eh? Porque tampoco quiero estar... Vale, aquí no, aquí no hierba. Aquí sí. Por aquí puedo... ¡Oh! ¡Sudogudos! ¡Qué guapo Los sudogudos, tío! Me recuerda A Pokémon oro, Hercule, Soul Silver. Vamos a poner un repelente que hemos cogido Hemos comprado unos cuantos A ver, repelente, aquí está, repelente ocho repelentes, my god, tenemos de sobra Y vamos a buscar Venga, seguimos por aquí No hay Pokémon, no hay Pokémon Hola, señorita, ¿qué me cuentas? A ver, señorita del rancho Hola, esto es Criados Pokémon Aquí podemos cuidar de los Pokémon de cualquier entrenador Oh, la, la, la guardería, ¿no? A uno de los huevos... Vale, sí, que no me cuentes tu vida, tía Que sí, que ya sé que es la guardería O sea, tampoco nos compliquemos Uh, ¿puedo pasar por aquí? A ver, bájate ¿Puedo pasar por este hueco? Sí, ¿qué hay aquí? Aquí hay algo seguro No lo veía ¿Piedra o Vale, no sé para qué es Pero bueno, para evolucionar a alguien Pero no sé a quién es Ya ni me acuerdo uh, uh, combate, vale, va Venga Combate contra... La ranchera, mis Pokémon tiene la cabecita Cabecita muy suave señorita Pues yo con la cabecita que tengo Con esta carita de niño guapo Pues te voy a reventar, adelante Shakira Y Waka Waka Waka, waka. <ríe> No me sé más ¡Ah! Me enamoré De esa barbita bonita Me enamoré A ver Lilipu. oh Lilipu, no tiene R No tiene R, bien Un Pokémon sin R, vale vamos a ver Lilipu. Lanzarrocas, Yo creo que te puedo ganar, ¿no? Soy Spark, tengo nivel 15 Tú eres más rápido, por lo que veo Pero tampoco pasa nada, no pasa nada Yo te voy a ganar igual, yo te voy a ganar igual Con lanzarrocas, le quito bastante, ¿eh? Le quito mazo, vamos a hacer otro lanzarrocas Lo falla, ¡no! ¡No! Ahora ha sido más rápido, o sea que debemos estar igualados Me están sudando las orejas Que no lo podéis ni imaginar, tú Venga, lanzarrocas, ojitos tiernos, ¡qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Deja de bajarme el ataque! Mira que eres pesado Lanzarrocas me quito mierda, cada vez menos Deja de hacer ojitos tiernos porque me cabreo, eh Venga, ahora soy más rápido, bien Bien, adelante, otro más y muere Mordisco, ay ah, Vale, crítico ¿Qué pasa con los críticos, tío? Me están reventando a Crítico, Lanza rocas y Lilipup Al carril. vale Aparcado, vale Tiene otro Pokémon, eh, y puede tener R, eh Aviso, aviso, Growlithe No, no Vale, Growlithe tiene R <ríe> Qué putada, vale, soy tipo roca, eh Ojo, que poco se habla, pero soy tipo roca. Guindilla, compañeros. y no Fiel, Espíritu Sandy, para vosotros. ¡Buah! ¡Esta era gorda! ¡Esta era gorda! No, suena muy mal. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me pica la lengua, mazo! ¡Oh! Buah, ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Oh! ¡Growlitz! Te voy a matar Te voy a matar, o sea, malicioso Te odio, te odio a muerte, macho Me han bajado el ataque, me han bajado La defensa, me han bajado ya Tío, me estáis bajando ya que la moral La moral me la estáis bajando, otro lanzarrocas Venga, que no me vas a matar, ¿verdad? Malicioso otra vez, verás tú Verás tú que todavía me mata el puto Growlithe. Por lo menos el ataque ya no me lo bajas Y de otro más te mato Otro más y lo matamos Venga, va, va, va, va. No me mates, no me mates, no me mates, no me mates ¡Ascuas! Es especial, no me debería matar No me mata Perfecto Lanza rocas y muere Growlithe! ¡Muere Growlithe. ¡No! PS, tío, en serio No tengo nada de prioridad Así que lanza rocas otra vez ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué fuerte! Me pica la lengua Los labios Los ojos Ya me pica todo Lanza rocas, venga Es acojonante Vaya PS le he dejado con un puto PSG, un placer, copi 211 puntos de experiencia, subimos a nivel 16 Y Spark ya está cogiendo carrerilla Está cogiendo carrerilla en el equipo Y Alcan también sube nivel 16 Otro, ¿qué tal baila? Shakira, lo siento mucho, si quieres te dejo que me bailes El Waka Waka Y nos vemos Minuto 15 ya de vídeo, bueno, 15 tengo yo Serán 14, 15, 16, ya no, ya no sé Y aquí están los Sudogudo ¡Hola! ¡Sudo, sudo Gudo, sudo ja <risa> ¡Qué guapo! ¡Hola, chaval! ¿Qué me cuentas? Todos los sududos están historias por haber perdido contra la capitana Nereida. ¡Oh! ¿Así que Nereida es la siguiente? Yo pensaba que era Lulu. Les han dado tanta estopa con el poder Z de tipo agua que ya no quieren ver hidrostales Z. Ni en pintura. Vale, tipo agua. Nos viene bien porque somos tipo, tipo planta. Vale, por ahí fijo que hay algo. Tengo repelente, ¿no? Así que no pasa nada. ¿Quieres usar otro? Sí, por favor. Repelente. Por aquí, objeto. Vale. ¿Qué es? Sanabol... Ah, ah, sí, pero no, eh Sí, pero no, vale, aquí hay aquí hay un objeto ¿Qué es? No puedo pasar Bájate del Stowland, bájate del Stowland Objeto ¡Oh! El amuleto, nos dan más pasta Esto viene de puta madre Lo que pasa es que tampoco tam Voy cambiando de Pokémon, así que da un poco igual Vale, hola señor, ¿tú quieres luchar? Sí Vale, excelente, estás haciendo Un recorrido insular, ¿verdad? Observa a mi pequeñín Mira, mira a mi pequeñín Ya vale, ya vale, ya, ya valió Ya valió, baby, ya valió a ver, señor Aristócrata, Claudio, Claudio ¿En qué momento llamas a tu hijo Claudio? En el momento en el que no le quieres ¡Sévilay! ¡No tiene R! ¡No tiene R! ¡Bien! Pero este Pokémon es un problema, ¿eh? Este Pokémon es cosa seria A ver, Spark, yo confío en ti Confío mucho en ti Vamos a seguir contigo Venga, vamos a darte un voto de confianza Detección No me seas guarro No me seas guarro, si, si vas a morir igual O sea... Es retrasar lo inevitable Lanzar rocas otra vez Detección lo no falla, obviamente Porque llegas a hacérmelo dos veces seguidas Y ya te reviento la vida, ¿sabes? Lanzar rocas otra vez Venga, va, va, va, va, va vamos a tope, vamos a tope Dos golpes Le he quitado menos ¿Por qué le he quitado menos? Golpe de furia lo falla, tío Spark es el dios Spark es el dios Lanzar rocas otra vez Le quitamos bastante Golpe de furia lo falla, tío ¿Qué está pasando? Perfecto, tío Yo firmo esto, eh Lanzar rocas esto. Ahí sí que me has jodido, eh. Ahí sí que me has jodido. Picadura y Sableye. ¡Pum! Al carrer. Bien, bien, compañeros. Quitamos a Sabley de en medio y no tenía más Pokémon, ¿verdad? No tienes más, no tienes más. Kratos sube a nivel 18, lo cual mola. Quiero aprender colmillo veneno, que es físico. ¿Qué le quitamos? Pues no lo sé, tiene más ataque físico que especial. Bomba ácida mola porque baja el ataque, la defensa especial del rival. A ver, esto, este ataque es clave, eh. Este ataque es clave. Anulación puede ser clave también. Gas venenoso no envenena gravemente. Así que... Gas venenoso lo siento mucho. Con suerte, gracias a Colmillo Venenoso puede envenenar también. Así que... Poco más o menos. Nos llevamos pasta. Que siempre está guay. Y continuamos. Quiero llegar, tío, a ver a la Nereida esta. Hola, ¿tú qué quieres? ¿Quieres luchar? Si sigues avanzando por la Ruta 5, llegarás a la Colina Saltaguas. El lugar donde la Capitana Nereida... Tiene su prueba Vale, vale, tío Yo pensaba que teníamos que luchar contra Lulu Pero se ve que no Vale, hola, señor Tú me vas a explicar algo, ¿no? Muy buenas, jovenzuelo Me dedico a apoyar la causa del agordio insular Comprobando la fuerza de aquellos que se atreven a realizarlo Pero antes tendrás que demostrar lo que vales Venciendo a todos los entrenadores de la zona Vale Este es el miti... Quería... Os juro que no quería pasar por ahí en medio Viendo el combate doble Madre de Dios Si el último hecho de todas Es posible que pierda Eso es matemática pura y dura ¡Vamos para allá, chicos! Último combate del día de hoy. Con combate doble. Va a tener una R fijo. Porque son dos Pokémon. O sea, ha puesto, si queréis, mi cabeza, que no es pequeña. Me saca Japini ¡El Iglibuf. ¡Wow! ¡Oh, me he jugado la cabeza y no tienen R. Qué suerte, tú, qué puta suerte. Vale, Spark y Kratos. No está mal la combinación, pero no tengo casi vida, eh. Spark va a morir, así que cambiamos. Vamos a meter a Kuroko. Y la pregunta es: ¿qué hacemos con Kratos? Colmillo veneno Vamos a estrenar un movimiento Contra Japini Japini Japini Que muy Japini Estoy mal de la puta cabeza Vale Colmillo venenoso le Vamos a ver si lo envenenamos Estaría guay O si lo matamos También estaría guay Y lo envenen... ¡Buah! Eh, vaya combo breaker O sea, el enveneno le enveneno Le quito toda la vida O sea, con el enveneno va a morir No sé ¿Qué más queréis, tío? Si es que Os doy la vida con esta serie A ver, copión Iglibuff Va a usar Encanto Vale, me baja el ataque Pues me han bajado el ataque los dos Lo cual es una mierda Pero yo creo que ya esto está hecho Porque el Iglibuff Muy mal se nos tendría que dar, ¿no? O sea, creo que voy a quitar el repartido de experiencia Porque ya estamos subiendo demasiado de nivel Vamos a hacer otra vez lo mismo eh, Bueno, garra metal Y al me dice Me, me avisa, muy, es eficaz contra tu compañero Por pues si quieres, gracias, Sara Y contra... Eh, contra Iglybuff vale es, es muy eficaz porque debe ser tipo Hada Y el veneno también muy eficaz Porque también es tipo Ada vale, perfecto Pues Iglybuff un, un, un placer, compañero Has tenido tu minutito de fama, pero ya se te acabó Kuroko sube el 18 Y vamos a quitar el repartido de experiencia eh temblor A ver, puedo quitar bofetón lodo, la verdad Es especial No vale nada ese ataque Ese ataque no vale nada, no tiene futuro Tiene menos futuro que el Tamagoche de un sordo, chaval Ahí está Bichín, sube al nivel 18, perfecto Y se acabó, una derrota más otra derrota Es una derrota doble, soy un hacha en matemáticas Que no me contes tu vida Que me a la suda Vale, pues vamos a... Vamos a dejarlo por aquí, o sea, no sé cuánto... Fa... Uh, ahí está Tilo, ahí está Tilo Vale, vamos a dejarlo por aquí Hay un objeto ahí, mañana no quiero usar otro repelente Mañana vamos a investigar Y creo que mañana va a haber pruebas Se huele, se viene... Se siente, así que hasta aquí chicos Vamos a dejarlo por aquí, espero que os haya encantado El pedazo de episodio y nos vemos Mañana con más, dejar un super Like de Compitruero, como digo siempre, apretar ese botón Como si no hubiera un mañana y nos vemos chicos Chao, chao